Hola amigos a un nuevo video esta vez es Akina Tonsen de H. Shiyo Akina es una joven universitaria que planea pasar unas vacaciones con su novio en un hotel de aguas termales, pero su novio tiene otros planes para ella. La hará pasar por las más pervertidas situaciones.